Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de cómo evitar fraudes y robos en el Black Friday y Cyber Monday. Ante todo, para disfrutar de estas fechas y poder aprovechar las fantásticas ofertas que va a haber en muchísimas tiendas, lo primero que debemos hacer es identificar qué tiendas se han adherido a esta promoción. No lo des por hecho y verifica que ese sitio web donde vas a comprar está adherido al Black Friday. Verifica que esté la URL bien escrita y sea la original, porque en estas fechas corremos el riesgo de que muchas páginas web sean duplicadas. Si te llega algún email con alguna oferta súper golosa y apetecible, verifica que eh, corresponde a la marca original y que no es un fraude. Hoy en día es muy común también propagar falsas ofertas por WhatsApp o Telegram. Desconfía de las grandes ofertas y verifica siempre los remitentes y los sitios web a los que te redirigen. Si es posible usa siempre medios de pago seguros como Paypal. Desconfía siempre si de repente te piden datos. Desconfía siempre si a la hora de comprar te piden más datos de los estrictamente necesarios. Nunca hagas transferencia directa a una cuenta nunca lo hagas y revisa muy bien la página web donde vas a comprar si los textos están mal traducidos si la información de la empresa de la marca no está completa y sospechas algo o desde luego si la marca no tiene presencia en redes sociales desconfía de esta y busca alguna alternativa que te deje más tranquilo y como siempre para proteger tus dispositivos digitales y también tus datos personales y bancarios aplica siempre no solo en estas fechas señaladas y no solo a la hora de comprar online sino siempre cuando tengas algún tipo de actividad digital online no olvides tres consejos fundamentales en primer lugar utilizar redes wifi privadas en segundo lugar tener actualizado tu sistema operativo y siempre que sea posible es muy muy conveniente que tengas un antivirus instalado en tus dispositivos y ahora sí aplicando todos estos consejos Consejos. esperamos que disfrutéis muchísimo de este Black Friday y este Cyber Monday muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo